Tirado mis pies Llegando hasta donde soñé Ligando con la que no le borrando esa triple seis Bueno he tirado mis pies Llegando hasta donde soñé Ligando con la que no le. Borrando esos triple seis, Borrando esos triple seis. Me siento solo en el mundo de todo Buscando el oro donde ella busque Sentido en esto, sé que no hay tesoro La aquí en el piso ya me la crucé Me siento solo en el mundo de todo la aquí en el piso ya me la crucé Me siento solo en el mundo de todo la aquí en el piso ya me la crucé Ya ahora ven que ya lo sé Y ella sumando le dio triple seis, Yo buscando que los no sean seis Y si lo va armando es que la encontré pensé que y no sé ella sabe que lo encontré, que si me lo propongo lo logré, que si me mato en esto lo logré. Esa beba, sabe que hay en mi vena, mami, qué pena. Que me el loco, que me deje solo. Y que nada va a cambiar, mami, qué pena. Me siento solo en el mundo de todo, buscando el oro donde ella busque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 Y tirado mis pies, llegando hasta donde soñé, ligando con la que no le, borrando esos triples ahí. Bueno, he tirado mis pies, llegando hasta donde soñé, ligando con la que no le, borrando esos triples ahí. Borrando en esos triple son...